Comisiones Obreras, hoy hemos firmado el expediente de regulación de empleo en Manco Santander. A nadie le gusta firmar ERIS, solo faltaba, y menos a las comisiones Obreras. Sin embargo, esta vez hemos acudido a la negociación y tenemos un resultado que es satisfactorio. ¿Por qué? Porque hemos superado ampliamente lo que la ley y la legislación establece para estos procedimientos, como son los 20 días de despido. Aquí las personas en Manco Santander van a poder salir de una manera voluntaria. Vía prejubilaciones, las personas mayores de 55 años y las personas menores de 55 años hemos logrado cerrar unos paquetes indemnizatorios que, como decía, superan muchísimo a los 20 días de despido que marca la reforma laboral del PP y, por lo tanto, pensamos que se van a adherir sin mayor problema. Eh, comisiones Obreras garantizamos las salidas y las condiciones de las personas y no les dejamos a los pies de los caballos ante situaciones legislativas que van claramente en contra de los derechos de la clase trabajadora. Lo hemos demostrado siempre que hemos estado en las negociaciones y esta vez no ha sido diferente. Comisiones no Obreras hemos velado porque todo el proceso se hiciera de una manera de buena fe, con las reglas claras y ese ha sido el resultado. Un acuerdo que para nosotros es equilibrado y un acuerdo que garantiza sobre todo la salida no traumática de las personas que saldrán a la ERE.